Y justamente en el Día del Animal vamos a hablar de un tema que ha generado polémica. En La legislatura provincial tiene media sanción, un proyecto que pretende declarar a las destrezas criollas como un deporte provincial. Uh -huh. Y a los jinetes, denominarlos deportistas. Obviamente, eh, organizaciones defensoras del buen trato animal no están de acuerdo con Exacto. esto. Exacto. Y por eso nos vamos a eh, meter en el tema y vamos a profundizar justamente con uno de los referentes, con el doctor Alfredo Mellado, abogado especialista y miembro de la Asociación Protectora Azoreva, que es Asociación Reencuentro por la Vida Animal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto, gracias, como por siempre. La invitación, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias. Por y justo hoy. Y justo hoy. El Día del ¿no? a, a, Por un lado Yo creo que a, a los míos. Y otro, muy bien. ¿Cuántos tienes? Tengo dos. Dos perros. Son perros. Séneca y Platón le hago es una, una pregunta ¿Hay, hay gente que sigue teniendo mascotas raras ¿están permitidas? depende I, ¿iguanas? no, no, depende si pertenecen a la fauna silvestre, no ¿una iguana no, sí, por ejemplo? No, no, no. No. no los animales domesticados son los que conocemos los, los que viven, conviven uh -huh. con nosotros perro, gato, canario, peces claro. bueno, los caballos tenemos mucha cercanía con el caballo el uh -huh. que puede uh -huh. Este, y esos animales son los que tenemos, sobre el, todo el perro. El caballo es un animal de una nobleza y de una potencia. Y un heroísmo. Un, pero absolutamente. Yo el otro día lo escuchaba a Piña pensar que, Felipe, que habla tanto de la historia de la historia del caballo, de lo que significó el caballo en las luchas libertador en la, la liberación de los pueblos, ¿no? Dio la vida. Claro, claro, claro. Y por San Martín también. Perdón, ¿Y? La, y la importancia del cruce de los Andes, ¿no? Muras, bueno, caballos, uno demás. No puede explicarlo y hasta justificar el uso del caballo. Porque era por la libertad, obviamente. Estamos hablando de otros tiempos también, digo. Por favor. Tamp tampoco vamos a juzgar los tiempos pasados, porque estamos defenestrando tiempos pasados. Me y parece la... que. ¿Qué opina de este proyecto, doctor? En pocas palabras es un adefesio jurídico es un instrumento que nos retrotrae no sé a qué tiempos ¿Mm? tiempos muy cercanos a la barbarie, etcétera, etcétera Tan luego este, la ley Sarmiento en homenaje a, a, a este prócer previó y castigó esa ley el uso, las jineteadas en artículo 3, inciso séptimo, que ya no es la ley Sarmiento-Sarmiento, sino es que es Benítez, Perón-Benítez. Bueno, pero está eh, imbuida de toda la filosofía de Sarmiento de la 2786. Bien, ¿qué opino? Primero que nada, Marisol y... y Rod, eh, Rodolfo. Rodolfo. Primero que nada... Hay que decir que estamos... Porque si no, no se entiende. Si uno no, no aclara, no se entiende que estamos en presencia de un ser vivo, independiente, que tiene sentimientos, que está probado científicamente. No ha quedado ninguna duda de eh, la capacidad de sentimiento, de sufrir, sobre todo esa palabra. La palabra sufrimiento, que fue la que partió aguas desde la filosofía de de Jeremías ventan para acá, uh -huh. ¿no es cierto? Él dijo a sus colegas, a los filósofos y a los debates, no discutamos más, en pocas palabras, dijo, acá lo que hace falta es saber si se sufre o no se sufre. Y de ahí en más le acordamos derecho o no le acordamos derecho que, que es un animal. Bueno, está más que probado que el animal sufre, igual que el animal humano. ¿Es previo a manifestarse en contra de este proyecto ¿Cómo? de previo a manifestarse en contra de este proyecto de ley que está en tratamiento en la legislatura, o sea que es reciente. ¿Ustedes ya han hecho algún tipo de manifestación porque se realizan festivales continuos en, en Feria Agro y demás con jineteadas, pruebas de riendas? Hemos hecho, hemos hecho quejas, hemos hecho pedidos, hasta incluso en la fiesta de la Vendimia en el carrusel uh -huh. que abunda la cantidad sí. de caballos, es impresionante la cantidad de caballos que se usan. Uh -huh. En alguna medida el gobierno eh, nos dio la razón y retrajo mucho la cantidad de caballos, sacó los jinetes, sacó los niños de los caballos, etc. Eh, para que se entienda, nosotros desde Azoreba y muchísima gente que nos acompaña, ascribimos a una política abolicionista respecto de la utilización del animal. ¿Qué quiere decir? Que no concebimos ni... Aceptamos que se lo utilice para nada el animal ¿Mm? Él está Bien. en el planeta como estamos nosotros Como está la flora, como está todo lo que hay en el planeta uh -huh. Ni esto, ni polo Nada, na nada, ni turf, ni nada Me van a matar Tenemos, so tenemos todavía en la provincia atracción a sangre Sí, uh -huh. bueno, bueno un capítulo aparte Yo ya no puedo mirar las carretelas Por supuesto que hay quien explica Que por qué no se erradican porque es una cuestión laboral, social, bueno, es lo que se Pero no importa, hay que terminar con eso. A mí me importa el caballo, y solucionemos el problema de la familia, de la gente, pero el caballo. El otro día operaron un caballo, Marisol, en Pempa, que tenía piedras, y lo salvaron, una yegua. Comen piedra, ya cuando no come nada el caballo, come piedra, o come pañales, o come cartón. O... Bueno, eso hacemos con los caballos. Pero en este caso concreto, nada que ver eso, porque ellos, lo, la gente que es partidaria de las, de las jineteadas, nos dice a cada rato que ellos no maltratan ni hacen actos de crueldad. Uh -huh. Nosotros no entramos en eso, porque eso es la ley Sarmiento, esa es la 14.346. Y digamos que tienen razón, aunque no, no es tan así, porque ¿cómo, lo, ¿cómo se hace dócil un caballo que no es dócil? ¿Cómo lo logran? Lo, lo hablamos con alguien que, que entiende sabe? el tema, que se maneja eh, es. en esto. Justamente vamos a hablar con alguien que es jinete, miembro de la Asociación de Caballerizas Don Aquiles. Se llama Gonzalo Leiva. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Pero Muy bien, muy buenas tardes. Este, en principio, saludar a toda la gente de redacción y al señor abogado también. Un gusto. Y bueno, nada, yo eh, tengo muy claro lo que dice él con respecto a los caballos las carretelas y todo eso, me parece excelente por ahí, con caballos que se maltratan o que se mal cuidan. No obstante eso, yo voy a hablar de la parte en la vista del gaucho, ¿no? Yo llevo en mi sangre el gaucho a pleno porque lo traigo en la raíz. Inclusive el gaucho fue un amigo del caballo, hizo una amistad con el caballo, eh, Ustedes habrán podido, año histórico, atrás a Martín, recurrió al gaucho y al caballo, ¿no? Hizo patria con el caballo. Yo creo que acá hay que buscar la unión de que esta destreza se haga, pero con un reglamento, con las leyes, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber una sanidad de animal, tiene que estar la policía rural, tiene que haber un veterinario, y que el caballo que vaya a correr esa disciplina esté en perfectas condiciones. No tiene que ver sangrado, no tiene que ver sobre hueso, no tiene que ver un caballo con todo moquillo y tiene que estar en perfectas condiciones. Un caballo bien cuidado. Este, yo hace rato pasé un video, que lo deben tener por ahí, donde una chica que corre en la destreza, eh, Morena Javier, es campeona, y se ve la conexión que tiene con el caballo donde no se ve maltrato. Pero bueno... Eh, eh, Gonzalo, el doctor, el doctor planteaba, ¿cómo se hace dócil un caballo sin acudir al maltrato? ¿Nos explicás eso? Exacto, exacto. Eh, hoy por hoy tenemos domadores eh, que hacen curso. Está la doma india, la doma brasilera, la doma americana, la doma criolla, la doma chilena, donde yo creo que ya se acabaron los tiempos del maltrato, ¿no? Yo hablo de la parte del gaucho, hablo de, de la doma que se usa ahora. Una cosa es la jineteada y otra cosa es la doma, ¿no es cierto? Nosotros por ahí cuando vemos Jesús María, que vemos el festival que le llaman mal, la doma y folclore, y es jineteada y folclore. Uh -huh. No hay que confundir la doma con la jineteada. La doma es curtir una amistad con el caballo, hacerse amigo del caballo, donde el caballo tiene la confianza hacia vos y la confianza vos hacia él. Eh, donde de los dos tienen que ser uno. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Con la jineteada no estás de este. acuerdo? Mira, yo la jineteada es algo que se hizo, nace muchos años atrás, donde, bueno... ¿Cómo nace la jineteada? La jineteada en la estancia en Buenos Aires, este, donde habían 30 domadores, se ataban un caballo en el palenque y no habían apadrinadores para manchar un caballo. Eso era la, la vieja escuela que tenían antes, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde el caballo se subía al jinete y se soltaba a campo afuera. Y arreglátela como pudiera. Y el caballo bellaqueaba. Claro, ¿por qué? Porque se quería sacar el jinete de encima. Claro. Pero cuando hablamos de domar. Domar es amansar un caballo. Yo hice quinoterapia eh, con 80 chicos y yo amansaba los caballos para esos chicos que hacían en quinoterapia. Y, y yo creo que por eso tenemos que buscar la unión y no el choque, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado, pero yo también estoy de acuerdo que no se tienen que suspender, pues son cosas muy culturales. Y yo me acuerdo mucho cuando una una parte de una milonga, porque yo soy payador, una parte de una milonga que dice si bien sabes de dónde viene, bien sabrás para dónde marcha. Fíjate vos, por ahí nosotros nos olvidamos los principios, perdemos los valores. Entonces yo lo que digo, a ver, si se hacen la destreza, tiene que tener su, su reglamento, sus leyes, ¿no es cierto?, donde tiene que estar la policía rural. Yo si chapo, por ejemplo, hago una destreza, Viene un caballo mal cuidado, le avisa a la Policía Rural, secuestrame ese caballo porque no viene en condiciones. Uh -huh. Gonzalo, De esa forma, llegó el video que sí. nos, quer nos querías compartir y ahora vamos a compartir con toda la gente, si te parece. Dale, dale, mira, esa piba corre en la destreza, Morena Rabiel, es campeona, y vos fíjate el cuidado que le tiene, está con la manta el caballo, en una pesebrera, y bueno, ahí te ve la amistad que tiene ella con el caballo. Ahora para el otro lado, para el otro lado. Ay, qué rico que soy. Vení, pago, robamos un beso. No sé si alcanzan a escuchar cuando uh -huh. ella le pide un beso de un lado y después le pide el otro lado y el caballo gira la cabeza. Sí, sí, sí, lo estamos viendo. Vení, pago, robamos Bueno, un beso. yo creo que no hay que meter todo en una sola bolsa, los caballos de las carreteras por un lado. Eh, yo peleo mucho por el tema del gaucho, ¿no? Uh -huh. eh, que yo creo que no, no, nos corresponde un espacio, un lugar, porque no se puede evitar el gaucho, menos acá en esta provincia, donde yo creo que es algo cultural. A mí me gustaría que el día de mañana... ¿Cuánta juventud está perdida, eh? ¿Cuánta juventud hoy en día no conoce lo que es un fogón que no conocen lo que es un asado, un payador, un verso campero? No lo conocen. Entonces, ¿qué pasa si, si nos reunimos todos, tanto como la protectora de animales, eh, como lo de estresero, armamos algo bien hecho con su reglamento, donde no haya maltrato, donde se vean los caballos en perfectas condiciones Alfredo, y que podamos tener... El, ¿No es cierto? Gonzalo, un minuto. Eh, le vamos a preguntar al doctor Alfredo Mellado si, si ve una alternativa intermedia allí que no implique la suspensión Ajá. de estas actividades y que eh, sí implique el cuidado animal. ¿Lo ve posible? Sí, sí. ¿Lo ve viable? Desde no, nuestra nosotros estamos viendo... ¿Un, un minutito, sí, sí, sí. se Bien. lo preguntamos al doctor. un minutito. Eh, A ver qué... No es por ser intransigente, Marisol, lo que pasa es que nuestra concepción nos impide aceptar un término medio al respecto, porque sería, de algún modo, una postura bienestarista, como se llama, sería eh, seguir utilizando al animal. Uh -huh con buenos tratos, con yo no discuto, yo no le discuto al señor Leiva que ellos este, quieran o no al caballo, incluso que desplieguen destreza en el manejo del mismo, etcétera, etcétera. El problema está en que eh, hay un conjunto de derechos básicos, elementales que tenemos sí. nosotros y ellos y que se deben respetar, uh -huh. ¿no es cierto?, y nosotros solemos decir, y yo lo digo siempre, ¿acaso le han preguntado al caballo, le ha dado la conformidad el caballo, por decir el caballo cualquier animal, respecto de esa actividad? ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque si nosotros nos asimilamos al animal como persona no humana, es una persona no humana, las personas, nosotros, las personas humanos, estamos rodeados de derechos y más ahora que nunca con el Código Civil con respecto al consentimiento informado para que para cualquier cuestión que haga la integridad física o mental del ser humano. Entonces el caballo, dicen, es feliz, a él le gusta. Lo mismo pasaba con los galgos, con la, el mismo debate había con la carrera de galgos. Nacieron para eso, nacieron para eso, nacieron para correr, puede ser, que sean veloces, que sean etcétera, etcétera, eso nadie lo duda, pero para correr en apuestas, en dinero, que los inyecten, que los, en fin, todo lo que sabíamos, no. Bueno, acá pasa lo mismo, nosotros no queremos que se use el caballo, para nada, o sea, no es una posición terca de decir no queremos una posición intermedia, no, queremos que el caballo haga, es un ser individual, Solo y está lleno de derechos. Esa es mi postura. Está clara, está clara. Y, y pido disculpas si le parece al señor Leyva tan inflexible. Pero es que no tenemos, no tenemos margen. No. Ya basta, basta no. de la utilización del caballo de cualquier forma para distracción. Incluso de quinoterapia. ¿Cómo? Incluso de quinoterapia. Equinoterapia, bueno, habría que discutirlo. En casos excepcionales sí lo aceptamos. En Ajá. casos excepcionales o en el caso de los chicos autistas... Por eso le preguntaba. Ahí sí. Sí, Gonzalo, te oímos. Yo, yo creo que por ahí no Escucho, todo poco, hay que meterlo mucho. en una sola bolsa, porque, a ver, todos esos caballos tienen un entrenamiento como el caballo de la policía montada, como los perros de la policía, que tienen un, un entrenamiento para dicha disciplina. Este, Entonces... A ver, no. yo estoy a favor del abogado del tema que haya maltrato. Si hay maltrato, eh, yo creo que tiene que ser analizado eso, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que se pueden, a ver, se pueden hacer siempre y cuando hay una sanidad animal. Que la sanidad animal, yo creo que ya ahí es un tema que es muy profundo, porque si vos no traes un caballo en perfectas condiciones, vos lo perdés al caballo, perdés el derecho de ese caballo. Entonces, yo creo que ahí está el castigo para los gauchos. Pero se tienen que ser, para mí, se pueden hacer esa, esas pruebas, ya que el caballo tiene un entrenamiento como el caballo de la policía montada. Ojo que los caballos de la policía montada tienen que aguantar fuego artificiales, bombas de estruendo. Eh, el entrenamiento es otro, ¿no? Pero yo creo que casi, si lo ponemos a la balanza, es casi ahí lo mismo, ¿eh? Me claro. parece, no sé si estoy confundido. Sí, hay, hay una diferencia de opinión importante, porque el doctor lo que dice es nada de uso de claro. caballo, más allá de sí. el trato. Por más bueno que sea el trato, nada de uso, ni policía montada, ni... Ni, ni, ni lo, polo, lo, ni turf, claro. ni jineteadas, eh, Es no, lo que dice el nada. doctor, claro. uh -huh. es lo que es su opinión sí. y es su, es su postura. Hay, un, hay, un hay cuestiones problema. extremas como la atracción a sangre, que no se puede hablar de ese tema, ¿no es cierto? Y, pues, no, bueno, eso eso yo eso eso yo comparto con usted totalmente, porque yo soy uno de los que sufre cuando veo un caballo eh, en el Chavales. carro y más si está falto de comida, ¿no? Eh, en, ese, en eso estoy a favor suyo y no lo disputo porque lo he visto y, y me ha dado muy mucha pena. Tanto que nosotros, nosotros en la casa en Caberiza hay una guardería de caballos donde nosotros vemos a diario gente eh, doctora, gente que tiene su caballo el fin de semana para andar, lo usa para matar el estrés y lleva todos los días entre semana un kilo de zanahoria, el turrón de azúcar. ...lo llevan, le pasa el cepilo... ...nosotros vemos ese cariño... ...constantemente lo vemos... Donde, ...donde nos vemos el maltrato... ...y cuando nosotros nos vemos... ...con un caballo que viene tirando un carro... ...y viene con falta de, de comida... ...y bueno, viene sufriendo... ...a nosotros nos toca el alma... ...a nosotros... ...el gaucho, el que cuida al caballo, ¿no? Sí, no, no, nos duele a todos, ¿no? Pero todos. también sabemos... Sí, sí. ...y es lo complejo de la situación... ...de la atracción a sangre es que también eh, es el pan a veces de una familia sí, completa, sí. ¿no? Y ahí es sí, donde sí, está sí. lo complejo de terminar de sacar todos los caballos que, que, que son utilizados en carretelas y demás. Eh, Gonzalo, muchísimas gracias sí. por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, eh, este, un saludo al señor abogado, ahí que yo creo que Mendoza es chico, así que en cualquier momento nos podemos encontrar... Tomar un mate y conversar más tendido este tema, ¿no? Claro. Que es muy lindo, es muy interesante. El caballo es un libro que nunca se cierra. Y, y bueno, estoy a la disposición de, de lo que quieran. Eh, estoy, estoy dispuesto. Gracias, gracias, gracias Gonzalo. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta muchas luego. Eh, doctor, si sale esta ley, eh, ¿qué es lo que van a hacer desde Bueno, Sereba? si la ley sale, creemos que no. Creemos que diputados. Eh, la va a rechazar, debe rechazarla, porque es inconstitucional. Pero pasó el Senado ya, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Pasó el Senado. Ese es otro tema. Resulta que la ley viene, yo me entero ayer. Desde el año 16 2016 uh -huh. eh, media sanción de, y nadie sabe nada. El pueblo nadie no se difundió, no sé. La legislatura. Bueno, acá la Así, estamos planteando, ¿eh? Bueno, se sabe muy poco, claro, se está difundiendo ahora, por supuesto, pero quiero decir que una ley importante, nadie sabe nada, y ahora estamos a punto de aprobar o no en diputados la ley. ¿Mm? Entonces, esperemos que no. Yo creo, Marisol uh -huh. contestando, que si se llegara a sancionar la ley, obviamente nosotros tenemos que plantear la inconstitucionalidad de la misma. Por la ley de por, ¿Por la ley Sarmiento? Por muchas leyes, empezando por la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la ley Sarmiento, la... bueno y hay una ley que han olvidado, aquí nadie habla, la 7887 que era de Piedrafita y la doctora Naman, que prohíbe los espectáculos de índole circense. Y nosotros en, en nuestro grupo decimos si esto, las destrezas criollas, no son un espectáculo circense sin la carpa y sin otros aditamentos, pero son espectáculos donde se expone, donde se explota, donde se usa al animal. ¿Mm? Eh, con el señor Leiva la, la discrepancia radica en lo siguiente, eh, la compasión y la piedad han sido siempre los géneros que se han utilizado alrededor de los animales, sea compasivo, que están bien. Son valores y virtudes muy importantes. Ahora, a nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en lo jurídico. Y el derecho dice que hay cuatro o cinco derechos básicos, que los tenemos los, los humanos y los no humanos, la vida, la libertad, la integridad física y mental, la atención sanitaria, bueno, que son iguales, iguales, exactamente iguales. Entonces, ¿cómo podemos conciliar? Yo no es que esté enfrentado por, en, por estar, simplemente que hay un animal que sufre, dijera Bentham. Claro, algo que, que no puede ver de la misma manera, usted comprenderá el jinete, que entiende que es cultural uh -huh. lo que hacen y viven con sus animales. Sí. Que, que eh, como gauchos, digamos, este... Eh, esta relación que establecen con el caballo, nada tiene que ver con el maltrato y el abuso y el uso. Se entiende la otra postura, ¿no? Sí, está bien. Uh, está por bien. Pero usted ya dijo que Pero es irreconciliable el, una con otra. El salto es un poquito más. Claro. Por eso le digo uh -huh. que no nos quedamos en el maltrato del tipo que no le da agua, que no le da de comer, que ojo, es un delito. sí O el que le pega o el que es cruel. No, no, esto está parte. Nosotros vamos a la esencia uh -huh. del problema y la esencia es el derecho del caballo. O nos ha dicho el caballo, quiero salir, córranme, montenme, úsenme. Excelente. Perdonen que No, sea no, tan... no, no, no, no, no, es real, no, es real. No, no. A mí... A mí eh, no hay consentimiento. Yo, yo, más allá de las razones de cada uno, hay, un, hay una razón que no comparto, que es la de la tradición. Ah, uh -huh. sí. Porque en nombre de la tradición, en ciertos países africanos, se, se mutilan mujeres. Claro. Por ejemplo, claro. en nombre de la tradición... Eh, y, y, y defienden de ellos esa tradición uh -huh. Digo, como tradición Tenemos tantas pero... Y muchas hoy van quedando como fuera de, de desuso Era tradición tirar fuegos artificiales En la fiesta claro, de la Vendimia hacíamos claro. daño a todos los animales que estaban al costadito claro. ¿No? Está cambiando Estamos Entonces todo eso va distinto. cambiando Y eso es bueno en la juventud Los chicos, más allá del tema gastronómico Porque se asimila mucho esto al veganismo Y bien Pero más allá del tema de la, de la dieta Y qué sé yo hay toda una mirada filosófica distinta respecto uh -huh. al ecosistema y mire lo que hemos hecho con el con el planeta. Nosotros, los hombres, los que dominamos, sí. lo que hemos hecho, primero con los negros, con, con los esclavos, con, con, tanto las mujeres, con las mujeres, con las mujeres, con los niños. bueno claro. con tanto amor lo hemos hecho Y con los animales. Así estamos. Doctor Alfredo Mellado, muchísimas gracias <risa> no, por haber. Gracias venido. a ustedes por este espacio. Muy Está amable.